Bueno, varios oyentes han estado comentando acerca de su participación en la primer cata de vinos de Juan Lacasio organizada por el Club de Leones este viernes, 21 de abril, allí en las instalaciones del Club Siza con una nutrida concurrencia, eh, bueno, cerca de 300 personas estimamos aproximadamente, pero ahora vamos a conocer porque estamos en diálogo con el presidente del Club de Leones, Alejandro Espinosa. Buenos días, Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás? Eh, buenos días a ti y a toda la audiencia. Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno, ¿cuántas, cuánta, no sé si tienen cuantificado cuántas personas finalmente concurrieron a la cata? Y se vendieron 200 y pico entradas, así que cerca de 300 personas con los bodegueros y los chicos de la auto y eso habíamos ahí en exclusiva. Bueno, supongo que vendrán horas de trabajo, de evaluación y demás eh, ahora en esta semana, pero a priori, ¿qué, qué deja este, este evento? Y el evento lo que dejó que fue un éxito para ser la primera, eh, la, el primer evento que hacemos en 16 años que tenemos el club, este, porque si no siempre era una venta de de ravioli, o de pollo o la rifa, pero eventos así que eh, no hay en Juárez la es el, el primero que hace el club de León, esperemos que vengan muchos más. Bueno, y conociendo la, la organización y el nivel de, de exigencia y las ganas que tenían de hacerlo bien, supongo que surgirán un montón de ajustes que tenemos que para el año que viene corregir esto y lo otro. Pero más allá de eso, eh, bueno, mucha gente se nota que quedó contenta, que vio un evento distinto, diferente, que disfrutó. Sí, por, disfrutó. por suerte, eh, toda la, la vuelta que yo anduve dando con la bodega y todo, todos me dijeron que estaba muy bien, que estaba muy lindo arreglar el salón y todo para nosotros fue un éxito para ser la primera, que hay cosas para mejorar para la próxima sí, por supuesto que hay un lote de cosas, pero no son nada del otro mundo, son pequeñas cosas que hay que ajustar. Sí, sí, co cosas cosa que hacen a la, a la logística, digamos, de, de, de atender mucha gente al mismo tiempo Claro, claro. Este, aparte siempre te surge algún problemita que otro, pero ah, son cosas sol solucionables. ¿Cuántas bodegas eh, finalmente participaron? Y alrededor, entre 12 y 13 bodegas quedaron al final porque hubo una que a último momento se les rompió el camión, venían por San José y ya avisaron que no llegaba, se les había roto el camión. Entonces esa fue la que, que, que es de San José la bodega, pero venía de Montevideo, avanzando por San José, cuando se les rompió el camión. Bueno, además de, los, de las bodegas, de los vinos, también participaron las, las, las empresas de, de chacinado acá de la zona, pasterías también, y, bueno, y muchas empresas que de una forma u otra estuvieron presentes también en, sí, en el Sí, por, por suerte, empresas comerciales que colaboraron con su propaganda, eh, bueno, la chacinería, los quesos, los criollitos, este... Eh, Granja Pocha también con su Yactio, eh, Pinerolo, eh, con Aprole que también eh, participó. Este, bueno, el Cholo Medero, un agradecimiento importante porque fue el que nos hizo los chorizos este, y donó su, su trabajo. Este, no, La verdad, que toda la gente emocionada, los chicos de la UTU, la Escuela del Hogar Municipal la, y de la Junta también. Este, la verdad, que eh, fue un. Fue, un éxito para todos nosotros en el sentido de que salió, bueno un, salió y se pudo hacer. Una mención especial sin duda para lo que fue el Bachillerato Profesional de Gastronomía de UTU, que estuvo trabajando en lo que fue la elaboración de las mesas y demás. Sí, sí, sí. Chicos que se están, no. y no tan chicos, que se están eh, preparando, que se están capacitando y que, bueno, eh, están justamente haciendo sus eh, primeras pruebas prácticas, por, por así decirlo, en, en eventos de, de verdad. Sí, la, la verdad que sí, que los chicos se, se pasaron porque era la sí. primera vez que tenían un evento así. Gracias a Dios ahora ya tienen dos eventos más para hacer que a lo que nosotros le abrimos la puerta se han enterado otras instituciones y ya tienen dos eventos más para hacer. Este, la verdad que sí, que se pasaron los, los chicos y, y, este, y bueno y también agradecer a la, las autoridades que estuvieron presentes porque que era uno dos, tuvo el número tres del ministerio de turismo a nivel nacional, después estuvo el señor Godoy por la Intendencia que colaboró mucho, el señor Alcalde también, así que no no estuvo estuvo, estuvo muy lindo, sí. Bueno, un año de, de, de mucho trabajo para, para el Club de Leones, ¿Algún, eh, ¿algo en particular que quieras destacar en cuanto a, a la agenda de este 2023? Y este no, este, por ahora estamos ahí con ahora estamos, seguimos con la rifa, que nos quedan dos cuotas más por delante y bueno, y las actividades que hacemos siempre, el pesquisamiento visual, el tema de los aparatos ortopédicos y bueno, el calzado para los niños, la escuela y eso, que ahora ya empieza el invierno y tenemos que empezar a a comprarle los cambiositos a los chicos. Bueno, gracias por estos minutos, Alejandro. Eh, saludos a, a toda la, la organización, a todo el, el equipo del Club de Leones, que son muchos, pero en tu persona, buen saludo a todos. Y bueno, estamos en contacto en cualquier momento. Bueno, gracias a ti y a toda la audiencia. Y siempre dejo a la calle por colaborar con nosotros y con todas las demás instituciones. Un gracias enorme. Nos estamos viendo. Hacemos radio con vocación de servicio. Un encuentro con lo mejor de cada uno de nosotros. Música en el aire. Buena vibra. Entretenimiento y compañía. Música en el aire. Conducción Darío Isaguirre.